hay mucho de pégate y gana con el pachá ay ay ay ay mi madre pégate y gana con el pachá se va de color visión a teleantilla señores ay, <risa> pachá yo te lo dije que el cambio iba tras nueve años al aire pégate y gana con el pa Pégate y gana en el pachá. Así, pégate y gana con el pachá. Ah. Pégate y gana con el pachá. Ok, conducido por el animador Frederick Martínez, el pachá. El más odiado. El más odiado de todo Se va de Color Visión y se va a Teleantilla Canal 2. Y eso existe. Y eso existe. Eso se ve. Eran los meetings que pasaban ahí de Balaguenos en, en Teleantilla. <risa> en el 2. El presentador informó que de, debido al inicio del colar virtual, el cual se pegó de ahí, yo creo, el cual se va a transmitir por varios canales locales, uno de ellos, Colorvisión, se le hizo una reducción de horario al programa sabatino, razón por la que se muda de casa. No creo yo que eso Te digo sea. algo, los sábados dan clase, ¿No dan clase. Yo, que sí, sí. ¿Están da, dando clases los sábados? Hay que ver... A partir del próximo 14 de noviembre, el espacio televisivo se transmitirá por el canal 2, en el horario de las 12 y media hasta las 4 de la tarde. El 2. Bueno, un canal nacional? El nacional, el canal también. El... Pero yo no creo que ese sea el motivo. ¿Tú ¿Sabes qué yo pienso? Que al, redu... que al no entrarle el dinerito del gobierno. Si en Teleantilla él paga 60, pero en color visión está 100, yo me voy para Teleantilla porque no hay de esto, el gobierno no le está pasando, el gobierno, no está facturando. Eh, eh, sol, lo soltó, lo soltó, ¿Eh? lo soltó el gobierno, tú crees, Carlos, que lo haya soltado. Eh? Creo que sí, ¿Eh? porque el ni lo invitó El invita. presidente de la camisa el, manga corta, corta. El, el presidente, presidente. De la camisa. Ay, ay, ay. Quedó loco el hombre. Ahora, yo pienso que cuando los programas brincan tanto así como, como el que pasó con Jochi, divertido con Jochi. Es mejor usted retirarse y volver con otra temporada. Porque la gente es muy ambiciosa también. Usted se retira, dura dos meses o tres. entiende entiendes? Y después vuelve. Pégate y anda con el pachá 2.0. Todo el mundo está esperándolo. Ahora con una hora menos. Tú sabes, le maquilla la cosa. Pero irse así. Al Canal 2. Está bien que nacional, eh, Jorge. Pero el canal 2. da yo voy a Peña Gómez <ríe> y, y a Balaguer en su tiempo. Ahora, ¿qué programación hay en el Canal 2 que la gente conozca? Yo creo que no se ve. El sábado gigante, ¿no van ahí? <ríe> <ríe> Señores, pobre no, Pachano pega uno. A clase por el canal 2, ¿también? también. Entonces, cuando le den la clase a él, lo vamos a ver también. ¿Eh? ¿Qué tú piensas de eso, Carlos? No, esto, esto está en broma. Eh, Pégate y gana con el Pachá, la mamá de él lo va a ver. <risa> ni, la, ni la familia y Pachá Federico. quiere saber. ¿eh? Federico. <risa> <risa> Cállate esa boca. <risa> sí, yo creo que sí. Me quedo ahí, nadie es el Una hora o con o en la pachá. radio, él le va bien. No, él tiene radio, dinero. El... No, no, también puede hacer algo, como dice Jorge, puede hacer algo... Eh... Pablo, porque y en Alofoca está ahí eh. sobrando totalmente, en Alofoca está ahí... Que, que, no ah. lo dejan hablar, no lo dejan hablar <risa> en Alofoca, él, <risa> él está ahí <risa> para llorar, para llorar está él ahí. Sí, no lo dejan hablar, es verdad que no lo dejan. No lo dejan hablar. Eh, eh. Yo, yo no lo he no visto, y le pagan ni que 200 mil no es. No a él le pagan bien por, por, por, por de estar a El Pacha. Por llorar, Exacto, por llorar. No, no ese muchacho que mayora, yo no había visto cosas iguales, ni las mujeres, ni las mujeres, ni las mujeres lloran más que el pachá, Dios mío, esto es lo último.